Lo que vamos a ver sería el tipo de pH que tiene cada uno de estos vasitos. Que por ejemplo aquí puedes ver que hay 10. Y vamos a ocupar el agua de Jamaica para poder realizarlo. El primero sería cloro. El primero que vamos a ver sería el cloro. Si su pH es más ácido o es más fácil. También está la sal, vinagre, el champú bicarbonato, el alcohol, el detergente. Ahora ahí dice el agua, jabón líquido y el limón. Así que cada uno de estos... Tendremos que ver si es mejor o bueno, es más ácido o base. Y ahorita lo vamos a ver con nuestra queridísima Jamaica. Así que empecemos. Bueno, y por mientras que estoy haciendo esto, les voy a explicar qué es el pH. Bueno, el pH es la medida de grado de acidez o alcalinidad, o si no también base de una sustancia o una solución. El pH se mide en una escala de 0 a 14. En esa escala, un valor de pH de 7 es neutro, como por ejemplo el agua lo que significa que la sustancia solución no es ácida ni alcalina. Y también, ¿se preguntarán qué es ácido o base? Bueno, en química se llaman así. A dos diferentes tipos de sustancias opuestas entre sí, cada una de estas sustancias reúne propiedades específicas que modifican el comportamiento de las soluciones químicas, tanto ácidas como bases, pueden encontrarse en estado líquido, sólido y gaseoso. Bueno, ya salieron las pruebas, comprobaciones, aquí están. Ahora podemos ver de cada uno de su escala con TPH con Jamaica. Aquí podemos ver que es cloro, ¿no? Se supone que es cloro. Así que debe de estar en unos. Pues como en el 9, ¿no? Como en el 9, porque es transparente, no se ven ve ahí. esta Esto es sal. Aquí se puede ver que es de un. No sé, como un 5, la verdad. Así. Esto es vinagre. Aquí se puede ver, sé que es un 5 también, o. Ajá, de, de ese tipo de colores. Aquí también se puede ver que es casi como la sal. Que este es... Ah, champú champú shampoo. Ok, ok, champú Ok, entonces este es... Pues de un color un poquito más rojo. con por ejemplo un 4, un 5, un 6, 5, 6. Porque esta que está aquí de vinagre. sí es como un 6. Eso sí. Esto ya es bicarbonato de sodio. Esta debe de estar como por el 8. Porque ahí se puede ver. Que es un poquito más... Bueno, tiene un color medio extraño. Pero aquí se puede ver que es un color como cafecito blanquisco no sé si quieres veamos otra vez espérate este es de otro veamos otra vez y ¿Sale ese color? sí yo creo que sí luego aquí está el agua ah no espérate ah no este es el alcohol luego aquí se puede ver que es el alcohol que pues se puede ver que es un tono un tono medio es un tono medio 8 y 9 Aquí se puede ver el detergente Ay, perdón, está de cabeza Aquí se puede ver que es el detergente Y es un tono más oscuro Que podría decirse que es como el 5, 6 Dependiendo, aquí se puede ver que es el agua Aquí sí, realmente, pues es un tono Tono, este Es pues una tonalidad de 7, ¿no? O sea, es una tonalidad de 7 y aquí también se puede ver que es el jabón líquido Que aquí se puede ver que es un tono cercas muy aproximado al agua Porque pues es jabón líquido, pero con agua, ¿no? Así que pues se puede hacer como un casi, como un 6.8, algo 6 Aquí también se puede ver que es, a ver, era este limón Aquí se puede ver que es una tonalidad un poquito más fuerte Una tonalidad un poquito más ácida y podría decirse que es un 6, un 5, porque por ejemplo si ven bien, todos los colores, todos los tonos que tienen los rojizo, toda esa parte, son tonalidades ácidas. Y todo lo que se ve de otro color, como por ejemplo el cloro, bicarbonato de sodio, o si no también, bueno creo que son esas dos, el detergente, bueno no sé, de, de hecho no sé, creo que sí, es, también es ácido. Pero esos dos Como por ejemplo el cloro y el bicarbonato Ahí se pueden ver que son más bases Que otra cosa Y las demás son ácidos ¿Por qué tenemos muchos ácidos? No sé Bueno, que si sí el agua es neutra, eso sí Aquí se puede ver perfectamente que es neutra Que es casi, casi transparente Pero bueno, aquí está Todo lo que tiene que venir En los tipos De, bueno, la escala de pH De ácidos y bases Y aquí les voy a dejar esta fotito, para que vean que es un indicador de Jamaica aquí está la Jamaica, aquí está el vasito con el que agarré la Jamaica y aquí me despido, adiós